Muchas gracias, Voy a... Muchas gracias, compañeros. Voy a ser breve. En este entre, quiero hacer llegar a los compañeros de la CIGA Os saludo y el reconocimiento de nuestro secretario general, Ricardo, del Secretario de Relaciones Internacionales, Adolfo Fisto Aguirre, nuestro líder patagónico, Julio Fuentes. Para expresarnos, queremos reiterar a nuestra solidaridad de Coaciga, Coaloita de la Ciga, coa las da relaciones que se construyeron durante muchos años. Quiero también dar un particular saludo al compañero Claudio Custer, o que fue secretario general la Confederación Mundial de Trabajo, o único secretario general de una internacional mundial provinte del tercero mundo. No hubo antes ni después. Carlos Custer tiene una lembranza muy fuerte de la CIGA. Como recibió, nos atendeu, acompañó unos, eh, pedíme que os eh, pues, transmita, os saludo. Saludar en nombre la CTA, o Congreso de la CIGA, octavo Congreso, e brevemente, porque fueron muchas y e muy buenas intervenciones, hacer algunas referencias sobre la COVID-19 y e sobre los trabajadores. En este periodo tan difícil y e tan duro, que estamos ainda confrontando, quedó demostrado de una manera palpable a necesidad de los servicios públicos y e el rol del Estado. Los trabajadores de los servicios públicos pudieron enfrentar atención de la salud, ainda con instrumentos reducidos por el proceso de privatización, vividos por el neoliberalismo en el caso de América Latina, pero en general en casi todos los países. Los servicios públicos fueron reducidos a favor del mercado privado. Pero en esta pandemia, una vez más, quedó notablemente demostrado que los servicios públicos son fundamentales y que el Estado tiene un rol fundamental que el mercado no resuelve los problemas que resuelve el Estado como garante los servicios públicos. Nos decimos que el Estado a la sociedad civil somos corresponsables de los servicios públicos. No es el o mercado o que va a resolver las prestaciones de los servicios públicos de salud, de educación los trabajadores municipales de recogida de la limpieza, no solamente los trabajadores de la salud que han sido principales héroes de, de, esta, de toda esta campaña de defensa de, la, de, los trabajadores, de los trabajadores de la salud, de la defensa de los servicios públicos, también los trabajadores municipales de recogida de la basura, los trabajadores del transporte que han tenido que seguir trabajando en medio de la pandemia, todo esto ha demostrado la importancia del trabajador del sector público. Quiero suscribir lo que fue expresado esta mañana con relación al teletrabajo. El teletrabajo no se inventó ahora, pero se ha aprovechado la pandemia para tratar de fomentar el teletrabajo y dejarlo como una nueva forma de, de creación de trabajo de reducción de los derechos de los trabajadores. Julio Fuentes suele decir, y la CRATE hizo una campaña, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, que preside Julio, hizo una campaña con relación al teletrabajo. Y decíamos, es como llevar el patrón a vivir en casa. Porque se habla del de trabajo en casa y, y, el, y el hogar. Sí, pero es llevar el trabajo a casa. Es una confusión terrible. Y esto, aparte de, de lo que impacta y afecta a los sindicatos, afecta a los trabajadores, afecta a las familias. Porque se confunde y se trabaja mucho más, con costos mucho menores para los patrones, se explota más a los trabajadores. Esto es algo contra lo que puede existir trabajo, teletrabajo siempre y cuando sea acordado libremente por el trabajador y sea organizado con las garantías laborales de los trabajadores en general. Pero tratando de mantener, en el caso de los servicios públicos, sin lugar a duda, pero en general, en todas las prestaciones económicas, el servicio presencial en los lugares de trabajo, en los centros de trabajo. Yo quería mencionar también algo que no se habla mucho todavía, estamos promoviendo, impulsando en la OIT un proyecto normativo. Llevamos muchos años trabajando en esto y en este momento el Consejo de Administración le está dando pie a la realización de una reunión tripartita de técnicos que seguramente será realizada el año que viene para discutir la posibilidad de una normativa de la OIT tendiente a garantizar a los trabajadores de los servicios públicos que son responsables de control. En la lucha contra la corrupción, yo digo que la corrupción es un cáncer que carcome a la sociedad, está carcomiendo a la sociedad universal. Y la corrupción carcome a la sociedad universal no importa el gobierno que sea, sea de derecha, sea de izquierda, sea progresista o no, la corrupción nos hace un daño terrible. Los trabajadores del control, tribunales de cuentas, auditorías, los trabajadores de la fiscalidad que controlan el pago de los impuestos y la evasión impositiva, los trabajadores de aduana, son trabajadores sensibles a soportar distintas formas de acoso laboral, económico, político, para tratar de desviarlos del, del fiel cumplimiento de sus responsabilidades. Y esto es fundamental si queremos servicios públicos y ser con, con garantías y que realmente sirvan a la población en general. Estos trabajadores no son los únicos, pero sí queremos que se genere una suerte de paraguas que asegure y proteja de que no van a ser acosados. Mire, Hay, ha hay casos de compañeros que han tenido que dejar sus lugares de trabajo por no querer someterse, a las presiones para desviarlos en el cumplimiento de sus funciones. ¿Por qué? Porque son candidatos a la corrupción. O se corrompen, o, o si no, los atacan y los persiguen. Y en esto quisiéramos también sensibilizar poco a poco para que vayamos comprendiendo esta problemática porque no es un sector cuantitativamente importante de trabajadores pero sí, el impacto de este sector en el conjunto de la clase trabajadora y el conjunto de nuestras sociedades es muy grande. El Estado necesita los servicios públicos, necesitamos realmente que haya las normas que existen, que haya quienes aseguren el cumplimiento de esas normas y garanticen realmente que los servicios públicos se prestan en la debida forma. Yo quisiera eh, sulinear, subrayar la intervención de, de Bárbara, brillante, Bárbara es Bárbara, es decir, yo no tengo ningún empacho en, en repetirlo, pero ella no mencionó algo muy importante, nosotros necesitamos... No solamente un sindicalismo de lucha, de movilizaciones y de confrontación, un sindicalismo que ocupe las calles y que defienda los trabajadores en la lucha permanente. También necesitamos un movimiento sindical de propuesta. Y por eso yo resalto mucho algo que ha hecho la Confederación Sindical de las Américas, que es la, la PLADA, la Plataforma para el Desarrollo de las Américas que es una propuesta de los trabajadores de una, una forma de encarar el desarrollo con una perspectiva desde los trabajadores y a, a, atendiendo a la globalidad de la problemática del desarrollo de las Américas. Creo que también es necesario que no solamente organicemos y sumemos a las organizaciones todas las categorías de trabajadores, de toda la clase trabajadora, sino también que hagamos un movimiento sindical de propuestas, de capacidad de elaboración, de discusión y de propuestas para contribuir a la solución de los problemas de los trabajadores. Compañeros de la SIGA, muchas gracias por la invitación. Y como ustedes dicen y decimos también nosotros, la lucha continúa. Muchas gracias.